rompiendo paradigmas, sean bienvenidos este 7 de septiembre de 2022 ya muy cerca de las eh, fiestas patrias, aquí muy cerca de el IFA donde estamos, pues bueno, ya hay helicópteros, lindos avioncitos, que seguramente van a ser, pues, ameno el desfile de este 15 de septiembre. Pero bien, pues, vamos a dar inicio a este curso, a este curso, ya, a, a, a, esta, charla, no, a esta charla, a esta charla, a esta charla. A esta charla el día de hoy tenemos el secreto bancario, qué es, con qué se come, existe, no existe, hasta cuándo van a ser chismosos pues las instituciones o no. Y bueno, pues para esto voy a darle entrada antes de presentar a nuestro gran invitado. Muchas gracias por estar en esta noche mi estimado Rafael, pero antes antes de darte la palabra, pues mi estimado Enrique Corona, muy buenas noches, ¿Qué tal? Desde Uruapan, Michoacán, allá donde es el aguacate y de donde se cobran las rentas. Muchas gracias por la presentación, eh, evidentemente estamos felices porque ya empezó la actividad, ya tenemos harto movimiento, ya empezamos a mandar bolitas a los yunates, pues bendito Dios, ya tenemos mucho trabajo, nada más que precisamente cuando hay mucho trabajo, hay mucho movimiento en las cuentas bancarias, de ahí la importancia del tema del día de hoy, si sí habrá o no habrá secreto bancario, vamos a realizar eso con el doctor Rafael Arenas. Y bueno, pues vamos a dar entrada antes de que te entrada mi estimado Pepe, mi estimado doctor Rafael Arenas Hernández, muchas gracias por estar con nosotros, contador público, especialista en el área fiscal, doctor, por supuesto, del el área de lo fiscal, y bueno, pues de esta de esta carrera tan magnífica como es ser contador público. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, Pepe, Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por, por invitarme. Para mí es un, un gusto, un honor y un placer estar aquí este, con ustedes nuevamente. y este La verdad me siento muy honrado y muy agradecido. Muchas gracias por invitarme aquí a, a Rompiendo Paradigmas. No, gracias a ti, mi estimado Rafa, que nos das tu tiempo, a pesar de tener bastante, bastante trabajo. Mi estimado Pepe Soto, ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta noche? Al revés, mi querido doctor Rafael, es para nosotros un verdadero placer volver a contar con su presencia. Al contrario, nosotros nos sentimos halagados porque sabemos que es una persona sumamente ocupada, que sus múltiples atenciones que tiene con las con los usuarios, con estas ciencias ocultas de lo fiscal y de lo contable. Ya nos dijo la la tía Raquel que no va a haber nada, así que podemos irnos en paz a disfrutar el fin de año. Ya estamos en septiembre, empezamos con la comedera. Nos va a invitar el pozole, doctor. Por supuesto, por supuesto, ya que dijo que que no va a haber casi nada, lo cual dudo mucho, ¿sí? Pero este, pues sí podemos empezar con el pozole, las tostadas. Ya ya viene lo bueno, ¿no? pan de muerto en un par de mesecitos más, ¿no? Este, las cenitas, este, tamales. Oiga, doctor, aquí no hay austeridad franciscana, ¿verdad? Aquí lo que salga, no, no, no. Sí, no, Amar, no, totalmente, totalmente, que no se note. <risa> que no se note la autoridad. Hay que, que empezar a no se... empacarle, porque este 2022 estuvo bastante peculiar y sigue estando luego con esa, con esa noticia y con la que estuvo circulando, yo creo como es, como es, como es cíclico, ¿no? De que a lo mejor alguien, alguien se aborre y dice, voy a volver a, a, a hacer viral una noticia de, de hace dos años, para moverle las tripas a la gente, porque estoy aburrido, y empezaron a decir eso de los famosos depósitos bancarios, y de, de ahí salió el, el, el tema que nos que queremos que nos ilustre con su excelente punto de vista. Ya ahorita ya nos adelantó que sí va a haber algo, entonces usted sabe algo y no nos lo quiere decir. Así que ahorita le vamos a hacer manita de puerco para que suelte la sopa. A ver, te guacanazo. <risa> quisiera, quisiera saber algo, por supuesto, ¿no? Quisiera saber algo, pero lo que pasa es que tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas, eh, digo, aunque mi tía Raquel dijo que, que no va a haber aumento de impuestos ni nada, claro, o sea, allí se refiere a impuesto a la renta, pero yo en lo personal... Dudo mucho que, haya, que, que no haya cambios, y a mí me parece que, como todos los años, este, pues el Código Fiscal de la Federación va a ir al dentista, que le pongan unos, este, unos colmillos más afilados, y de todo, de todo lo que traemos, por supuesto, pues si ya no nos quejamos de ser delincuentes fiscales, ¿no? Pues ahora, este, ¿no? Que, que le metan más a delincuencia organizada fiscal. ¿no? por cancelar facturas o algo algo por allí, algo por allí va, va a haber, pero yo estoy seguro que sí va a haber algo segurísimo Pues el día de mañana seguramente ya vamos a saber, ya entregan eh, las primeras iniciativas, vamos a vamos a explorar que pues la tía Raquel ya informó cero cambios, pero como dice el doctor, bueno, pues hay algunos o muchos que mencionan también que pudieran haber movimientos en código fiscal o algunas otras cuestiones, ahí en multas, actualizaciones, recargos, qué sé yo, mi estimado Enrique, como lo vimos el año pasado, ¿No? En el ajuste del presupuesto, pues también pegarles en, en, en esa en esa parte, ¿No? Sí, sobre todo, ¿Recuerdas lo que platicábamos? Que el monto más grande que iba a subir era infracciones, y en el proyecto perdón, anteproyecto de séptima modificación a la miscelánea nos prometen un descuentazo para pagar las multas y ahí es cuando uno como contribuyente va a decir, a ver ¿qué me conviene? ¿me aviento el tiro? ¿busco un abogado? ¿les peleo? De... ¿o pago con el descuentazo? y creo que es la intención ¿eh? Sí, y... hay, hay, hay hasta un video, mi estimado Quique, hay un video por ahí que saca el SAT donde dice, oye, este, una multa yo te digo cómo puedes quitar el 100% o en su caso el 90% o en su caso el 80% o el 70% o el 60%. Llévele ahorita, llévele, llévele, llévele, ¿no? Hay descuentos para todos y entonces vamos a ver también si la autoridad pues va a seguir con esa constante. Lo que acaba de decir, ¿qué me sale más barato? ¿Pagar un abogado? ¿Aventarme el peito O pues ya pagar lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, pues de ahí lo van a tener que poner sobre la mesa y creo que también en esa cuestión, pues eh, obviamente en este caso el Servicio de Administración Tributaria, pues ubica muy bien de qué pie coge el contribuyente. Pero vamos a entrar al tema, mi estimado doctor Rafael, ¿qué es el secreto, este secreto bancario? ¿Existe? ¿No existe? ¿Con qué se come? Y bueno, ya que empieza a llegar aquí la audiencia, y empezamos a llegar, ojalá lo no puedan replicar para llegar a más contadores, mis estimados amigos. Ahorita llega mi estimado... Eh, Martín Rojas Tamayo viene retrasado, por aquí Román Cruz nos manda saludos, Lucas Díaz siempre que nos está viendo por aquí, hola buenas noches a todos, presenta ahora sí ya llegué a tiempo, Ter Estrada también está con nosotros, Rosario García como siempre nos ve, buenas noches a todos, excelente, y William Gutiérrez dice maestro de los paradigmáticos, muy buenas noches, un gran saludo, Vas llegando tarde mi estimado William, y bueno pues Vamos a hablar un poco, doctor Rafael, le doy la palabra. ¿Qué es el secreto bancario y qué también puede perjudicarnos en esta mirada para el 2023? Claro que sí. Mira, ¿qué es el secreto bancario? ¿No? Una, es una figura, yo diría, hasta oscura, porque dicen que es el secreto bancario, lo cual dudo mucho, pero es la, es la protección que tienen los bancos y las instituciones financieras que le otorgan a los cuentavientes, a los usuarios como tal, relativa a sus depósitos, a la captación, a, las, a, a, a todos los movimientos que tienen en las instituciones financieras y que esta información debe de ser parte de la privacidad que tienen los clientes y los usuarios. Es decir, yo tengo el derecho a que cuando hago un depósito, cuando hago una... Hay una captación de recursos de los bancos, este, por parte del, del cuentamiento, pues ellos no tienen de ninguna manera que dar esa información a las instituciones eh, a, a las, vamos a llamar así a las demás instituciones fuera del sistema financiero hablando específicamente no por parte del, del SAT sin embargo por allí hay una, una parte muy importante en la ley de instituciones financieras, en el artículo 142 en donde dice que pues bueno, aunque va a haber secrecía, pues únicamente este, se va a romper esa secrecía siempre y cuando exista algún, este, alguna petición, y dice, ¿no? de acuerdo con el 16, debidamente fundada y motivada para que el banco o la institución financiera le pueda dar esa información a la autoridad. Y en ese sentido, desde el punto de vista administrativo, está facultada la autoridad fiscalizadora para que en lugar de que pase por la autoridad judicial, de manera administrativa y en sus facultades de comprobación, y obviamente dice para efectos fiscales, le pueda pedir información eh, a petición a la, este, a la institución financiera. Y en ese sentido, fíjate que yo tengo una... Este, en esta parte del secreto bancario, ¿no? Entre el artículo 55 de la ley de impuesto a la renta, en donde les pide a las instituciones financieras darle información a la autoridad con aquellos depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos, entonces, entonces ya para empezar, ya no, ya no es tanto secreto, ¿no? O sea, te voy a acusar cuando deposites más allá de 15 mil pesos. En un mes de calendario. La reforma fiscal del 2022, antes del 2022, mencionaba que esa información iba a ser anual y en el mes de febrero, ¿no? El cambio que hubo para este año es: fíjate que, ¿para qué, ¿para qué me espero un año, no? Dice la autoridad, ¿para qué me espero un año? Mejor les caigo cada mes, ¿no? Que la institución me diga cada mes de qué se trata. Y entonces con eso disparo en el 91, que es discrepancia fiscal, en donde. Pues a lo mejor la autoridad va a tener sus propias razones, vamos a dejarlo por allí este, escondidito de este lado, ¿no? Porque dice fundado y motivado, pero el 91, que es discrepancia fiscal, yo cuestiono mucho ese artículo porque no, no debe de estar allí, debería de estar en Código Fiscal de la Federación. Es una facultad de comprobación por parte de la autoridad a espaldas y escondidas del contribuyente en donde inicia el artículo que un buen día te levantas en la mañana, ¿no? Hoy, hoy todo el mundo nos levantamos y lo primero que hacemos es checar, ¿no? El WhatsApp, los correos, ¿no? Facebook y todo, ¿no? Ahora <ríe> imagínate, yo en, en, en un curso les decía que a lo mejor ha de ser más fácil para la autoridad, ¿no? Que le mande yo una solicitud de amistad, ¿no? Que me la responda en Facebook y un buen día, ¿no? Este, que me diga, Oye, el SAT te acaba de etiquetar en una publicación, ¿no? Le das me gusta y es más rápido que el buzón tributario. Y en ese momento te das por notificado en el 91 que dice, oye, usted tiene discrepancia fiscal, ¿no? Yo no sé qué sea más rápido si me notifique por Facebook o que me notifique por buzón tributario. Pero así inicia la regla. Y al iniciar así la regla, ¿qué infiere? Que no existe un secreto bancario. Y que adicionalmente la autoridad de las personas físicas las puede estar investigando sin que se den cuenta. Con independencia de que sepan si tienen o no algunos pecadillos por allí que puedan inferir, de que digan, ay caray, a ver si no me, este, a ver si la autoridad no empieza aquí a cuestionarme. Lo cierto es que el secreto bancario, pues podríamos decir está sesgado, ¿no? Está sesgado en ese en ese sentido. Sí, exactamente, porque ahí es donde entraron las, los dimes y diretes de los famosos quince mil pesos. Yo me quedé con la idea de que eran nada más quince mil pesos, pero en efectivo. Lo demás que una transferencia o un o un cheque depositado, pues eso no, no tenía ninguna consecuencia en contra del, del dueño de la cuenta, ¿verdad? Así es, en absoluto. Pero pero fíjate cómo está ahí el, el, el tema. Aunque el 91 está dirigido a los que no se encuentran registrados en el RFC o que declaren ingresos menores a los efectivamente este, percibidos uh -huh, o que no cuadren contra aquellos CFDIs que tienen alojados en su en, en, en, en el portal del SAT uh -huh. es una regla muy peligrosa porque a lo mejor yo puedo tener cierto tipo de transferencias uh -huh, que puede ser este, donativos, préstamos, lo que sea pero una Podemos llamar así: un error de haber depositado 20 mil pesos en efectivo y que esa información llegue al SAT, que diga, a ver, investigalo, abre la puerta para investigar aquellas operaciones financieras que tienes fuera de los depósitos en efectivo. O sea, no es, no es únicamente el hecho de que te voy a investigar esta parte. Recordemos que cuando estaba el IBE, el famoso impuesto a los depósitos en efectivo, un, un impuesto de control en donde al principio muchos decían, pues si yo ya pagué impuestos, ¿no? Es que no has pagado impuestos, ¿no? Y hasta la misma autoridad en su ley de ingresos decía, voy a recaudar tanto de IDE. ¿Sí? Y después lo ponía como parte del gasto. Oye, no lo puedes hacer. Era un impuesto de control en donde podías acreditar, compensar o pedir la devolución. No era un impuesto tuyo. Era un impuesto que todavía estaba pendiente de que lo aplicara el contribuyente. ¿Sí? Y entonces eso que abría la puerta a que si tú tenías ciertos depósitos en efectivo y habían este, de una u otra manera ciertas retenciones, fue cuando la autoridad empezó a mandar las invitaciones. Oye, he cachado que tuviste ciertos depósitos en efectivo, te invito a que pagues el impuesto, y yo creo que es de tanto, ¿no? Paga tus cinco mil pesos, o lo que sea. Tenías dos alternativas. Decir, híjoles, lo pago y me evito problemas, ¿no? O me voy a pelear con la autoridad. Si entraba en ese sentido facultades de comprobación, entonces entraba directamente a todo tu, a, a todo tu historial crediticio, a todos tus estados de cuenta. Y entonces, que ahorcaba mucho decir, ¿sabes qué? Mejor ni me peleo, como bien dice Enrique. Híjole, ¿qué me sale más barato? no Pelearme o, pag o pagarle a la, a, a la autoridad. Y, y, y hoy por hoy, fíjate que yo tengo la percepción en materia de recaudación que la autoridad... Les, ya, ya, ya se ha acabado muchos fideicomisos. Hay fideicomisos que ya Ya, ya se acabó el dinero. Entonces, tiene dos fuentes de ingresos, ¿no? Fiscales: los impuestos y las multas, ¿no? Las multas en beneficiario controladores es, es una cosa verdaderamente espantosa, espantosa, ¿no? Aplicarle a todos los contribuyentes. Entonces, como que le aplica, le, le, le, le está apostando más a una recaudación fuera de una, de, de, de, de los impuestos, contribuciones y demás, y como que le está apostando más a este lado, decir, pues vía multas, voy a poder sacar adelante el gasto público. ¿Sí? Claro, claro, claro que va, va por ahí, y recordar eso ahorita que dijo de beneficiario controlador, recordarles que el maestro, el doctor, va a estar con nosotros también dando el curso de beneficiario controlador y sus alcances para pues, analizar también este tipo de situaciones. Y bueno, pues, eh, mi estimado, doctor, eh, se supondría que el Estado, y hace rato que estaba en noches de censos hablando Carlos, este, eh, Pedro Carlos, que le mandamos también un saludo al maestro, estaban hablando sobre eh, un tema de pues que todo tiene que quedar en un sistema financiero, es incentivar a que las personas estén en un, en un sistema financiero. Pero, ¿esto incentiva? ¿No? Realmente incentiva a las personas a meter su dinero a un sistema financiero cuando pues este sistema financiero puede ir de chismoso, ¿no? O debe de ir de chismoso eh, a otra instancia y entonces esa instancia pues te va a decir, oye, me debes tanto, ¿no? Que ya sucedió en el gobierno de Felipe Calderón y que pues obviamente tu, tuvieron una baja, o sea, muchas personas decidieron pues cancelar cuentas o ya no meter el dinero que metían antes, ¿no? Por este impuesto eh, a los depósitos en efectivo. Sin embargo, este informe que mandan los bancos y que tienen que están obligados a, a, a mencionarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, pues eh, obviamente eh, hace que eh, se utilice menos también el sistema financiero, ¿no? Es decir eh, en vez de ayudar a que se utilice ese tipo de sistema y se puedan eh, pues, tener, eh, digamos, de una forma transparente y el menor uso de efectivo, pues pareciera que nos, que nos dan todo lo, lo contrario, ¿no? No sé qué pienses tú, Enrique, Pepe, y bueno, pues, obviamente el doctor. Le, le, le doy la palabra, al doctor. ¿A Enrique? Adelante, Enrique. Mira, yo en lo particular he visto que los bancos cada vez, cada vez se vuelven más un órgano fiscalizador más que una institución que ahorra dinero. No sé en qué momento la regulación de, vamos a, a pensar, la regulación de las instituciones financieras las obliga a llamar al contribuyente y preguntarle a qué te dedicas. Y olvídate de los 15 mil pesos. Es llamar el banco y decirle, necesito que actualices información. Me vale. Segunda llamada, necesito que actualices información. Tercera llamada, si no vienes dentro de aquí a las 4 de la tarde, cancelo tu cuenta. Pues, pues una, una de las cuestiones, Enrique, que, que también vives, es cuando vas a abrir la cuenta bancaria a una persona moral Porque vas a abrirla y te dicen, ok, este, quiero ir a tus instalaciones, este, vamos a sacar fotos, necesito tu acta constitutiva opinión de cumplimiento, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, credenciales de elector, este, déjame la mando con control de riesgos, eh, ley antilavado, a ver, no hay algo extraño. Pasa por todo un protocolo tan, eh, digamos, tan estricto, ¿no? Que también hace que menos, menos empresarios o, o, o pequeños empresarios o emprendedores Quieran abrir una, una este, en este caso, una persona moral, porque pues una es costoso, ¿no? Desde el acta constitutiva, etcétera. Y segunda, cuando voy a abrir mi cuenta bancaria, me dicen, necesito que me traigas esto, esto, esto, esto, y la carta de la abuelita diciendo que no te dedicas a otra cosa, ¿no? Este, híjole, se, vuel, se vuelve tan tedioso eh, lo que marca el sistema financiero, que también hace que la gente, eh, pues, pues no acuda, ¿no? Mejor me quedo como una persona física, pues, mejor vendo aquí en Esquinita, este, gano gano mi billete en, en efectivo, lo gasto en efectivo, y bueno, pues, de esa forma me evito a, a que, a entrar en este, en este rol que estamos eh, hablando, ¿no, mi estimado Rafael? Sí, y, fíjate, y fíjate que además, además es un proveedor muy caro, o sea, es un proveedor obligatorio y caro, ¿no? <risa> Para empezar, yo, yo recuerdo cuando empezaron por ejemplo el año 2000, las, la, la presentación de las declaraciones directamente en el portal bancario, tenías que acercarte a la institución financiera y sí o sí pagar desde allí los impuestos a partir de, de, de, de tenemos 22 años con esto. ¿Y qué es lo que hacía el banco? Bueno, mira, a ver, tienes tu comisión por manejo de, de cuenta, por cheques expedidos, por apertura de no sé qué, por aniversario, y ahora te voy a cobrar una comisión por el uso de mi portal, ¿no? Entonces metías tus cinco mil pesos el día primero y el día último tenías mil pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te acabado todas las comisiones, porque qué pagaban los impuestos? ¿no? ¿No? No había forma, es un proveedor muy caro, muy caro, y muy ineficiente. Este, y eso eso sí hay que dejarlo muy claro, por mucho que las instituciones digan, "Oye, voy mejorando", yo creo que no. Las famosas filas del este de, de los clientes consentidos, Para el caso exactamente lo mismo, ¿no? Porque siguen igual de llenas que las filas normales. Y cuando llegas, <risa> cuando llegas con el, este con, con, con el cajero, ¿sí? Llevas tu, tu IFE o tu INE, ¿no? El cheque que tú lo firmaste, de tu cuenta de cheques, que vas a retirar tres mil pesos, ¿no? Y tú te dice, no, esta no es su firma, no se parece. A ver, te la vuelvo a firmar. No, no, ya he hecho perder el cheque. Vaya, vuelva a hacer otro y me lo trae, ¿no? Oye, lo voy a... este Es para mí. Ah, mire, póngale al reverso, ¿no? Cedo los derechos del presente documento a favor de de usted, oye, mejor luego al portador, no, al portador, no, porque sabe que aquí tenemos la política de no pagar, en fin, o sea, te, te, te, te bloquean tu propio dinero, tu propio dinero, ah, pero eso sí, no mandes a firmar el cheque con otra persona porque te lo pagan de inmediato, ¿no? Debo de decirlo, aquí en mi oficina, hay veces que en alguna emergencia hay una persona que me ayuda, ¿no? Que ya te iba muchos años trabajando conmigo, Oye, necesito, a ver, yo firmo, el firma el cheque, va al banco y lo puede cobrar. Y cuando lo firmo yo, pues ya no puede cobrar. O sea, eso es ineficiencia, absolutamente ineficiencia, ¿no? Entonces, y, y a todo lo que nos enfrentamos en el banco, México es un país en donde una de las cosas más difíciles que existen es pagar impuestos, de lo más complicado. Quiero pagarte impuestos, no, y como bien dices, tráeme el acta constitutiva, tu identificación oficial, este ahora tráeme tu acta constitutiva, oye, tiene 20 años tu acta constitutiva, haz un acta nueva de ratificación de socios, como que con fundamento en qué, no, no pues, este políticas bancarias, y las políticas bancarias están por encima, pero hasta de la Constitución. O sea, aquí en México, la, la, la, la pirámide jurídica en México la tenemos que modificar. Arriba están todas las políticas bancarias, después siguen preguntas y respuestas del SAT, después sigue la guía de llenado del CFDI, y ahí de en adelante ya viene la Constitución, las leyes, etcétera Así está la pirámide de México, así es como yo la, yo la veo, ¿no? Oiga, doctor... Qué bueno que hace esa pregunta, porque uno de los famosos artículos de la Constitución, que habla de las garantías individuales, más o menos me lo sé, dice que nadie puede ser molestado en sus bienes y en sus cosas, y no es por bla, bla, bla, bla, bla, bla, y de pronto cuando abrimos una cuenta bancaria, llega el funcionario, le digo porque cierto banco que tiene un nombre de cuatro letras, llega a tu domicilio, saca un celular y hace un live en vivo, y entonces empieza a checar comunicándose a sus jefes diciéndoles el domicilio tiene esto, tiene aquello, tiene esto, espérate güey, eso es de hacienda ¿Sí? y lo hace un funcionario bancario. O sea, las políticas del banco van tres pasos arriba de la constitución y lo peor nosotros como cuentavientes así de ¿Pero sí me van a abrir la cuenta? Sí, sí, sí, tú danos chance. Si no nos dejas si no nos da las facilidades, no te abrimos la cuenta. Y, y, y en eso, eh, doctor, ya la Suprema Corte también ha eh, mencionado que el actuar del Servicio de Administración Tributaria en esta actuación administrativa que puede llevar a cabo, pues está facultado, o sea, no necesita, eh, vamos, el permiso como tal para, pues, eh, en su momento, actuar, revisar, ¿no?, analizar la información financiera de, de, de cualquier persona, ¿Esto no vulnera, y algo que acaba de decir Enrique, no vulnera los derechos de, pues, del contribuyente como tal? Sí, fíjate que yo creo que sí, pero bueno, recordemos que de manera, hijo, no, no quisiera yo hacer una, una cualificación de, de, de nuestro poder judicial, este, pero bueno, a mi juicio el hecho de que estén ahí jueces y magistrados no los hace dueños de la verdad, ¿sí?, y sin embargo, este, termina siendo una verdad absoluta, ¿no? A ver, fecha cierta. ¿En, ¿En qué momento la fecha cierta está plasmada en el Código Fiscal, en la ley de impuestos de la En ningún lado. Ni siquiera en el Código Civil, en, la, en el apartado de las obligaciones, ¿no? O sea, son documentos privados, ¿sí? En el cual, pues, la Suprema Corte dijo también fecha cierta. Entonces cierran el camino bajo el argumento de que, ah, es por el bien público, ¿no? Es justamente por, este, porque hay una afectación a las finanzas este, públicas en, en, en el sentido de que tiene la, la autoridad en sus facultades de comprobación casi casi lo que se le ocurra. Entonces, si la autoridad actúa no únicamente dentro de código, sino fuera de código... Entonces ahí es donde dice, tú tienes la alternativa de irte a quejar a la autoridad judicial o si quieres pasar a la ventanilla siguiente, ¿no? que va a meter tu recurso de revocación, ¿con quién? Con mi hermano, ¿no? Mi hermano jamás, jamás me va a dar un zape. No importa cómo tú y yo, jamás me va a decir, "Oye Rafa, estás mal. Ah, te quejas, a ver, pasa con mi hermano mayor." Hermano mayor. No, sí voy a confirmar el acto, ¿no? Tengo un hermano que es abogado, dice que, les dicen los papas o los cardenales, porque se la pasan confirmando actos, confirmando actos, confirmando actos. <ríe> en la confirmación se la pasan. Y entonces, cuando sales de la confirmación, pues, obviamente llegas al Tribunal Federal a quejarte de que están excediendo esas facultades de comprobación, ¿sí? Y entonces, en algunas ocasiones, si el contribuyente no se pone abusado, bueno, pues terminan diciéndole, pues fíjate que a pesar de que actuó fuera del marco de la ley, esta es la justificación, ¿no? La, la, lo, donde fue motivado, ¿no? Ahí es, ahí es en donde abre parte de este concepto, ¿no? ¿Cuál fue la motivación? ¿no? ¿Cuál fue la motivación? Ah, pues fue motivado, ¿por qué? Porque este... El contribuyente sí le abrió la puerta, pero este, lo vio feo. Y entonces, como dice Enrique, pues agarró el celular, y se puso a grabar. Oye, pero es que no está. No, pues sí, pero pues el contribuyente, ¿para qué? Este, ¿Para qué se pone a pelear con la autoridad? ¿no? Entonces, es algo muy complejo. Claro, va, vamos aquí con los, las menciones de las redes sociales, no sé si haya. Alguna pregunta del tema por aquí, Amalio Alejo, nos sé, dice buenas noches, más vale tarde que nunca. Mi estimado Esteban elizalde nos manda saludos, Olga María Padilla, saludos como cada miércoles aquí presente. César Caballero, ¿quién está jugando? Eh, Master Pepe ya les dijo, por ahí ya le respondió, ¿no? Eh, le mandan saludos por aquí Héctor Zúñiga, doctor Rafael Arenas, Roman Cruz también eh, nos hizo una mención por aquí, ya estamos Revisando a Rosario García, muchísimas gracias por tus 50 estrellas, nos ayudan a mejorar el contenido y bueno, pues estar día a día con ustedes. Muchas gracias. Por aquí Lidia García, buenas noches a todos, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Julio García Castillo nos menciona, buenas noches maestros, saludos, contribuyente sin nombre de Zapopan nos dice, buenas noches, gracias por la capacitación. Paco Maza, que obviamente es el contribuyente innombrable de Zapopan. Eh, por aquí Freddy Balán Torres nos dice, buenas noches, una pregunta con respecto a que las instituciones bancarias deben reportar los depósitos que juntos den más de 15 mil pesos en efectivo. Si son diferentes instituciones, ¿tienen algún sistema entre ellas que detecten que sí se hicieron depósitos que superen ese límite? Ejemplo, deposité 10 mil pesos en un banco y luego 6 mil en otro banco. Entonces los bancos les notifican al SAT los 16 mil en efectivo. Pregunta. Toño, Toño, Muestra muestro un botón, cuando alguna vez detuvieron a cierto personaje que luego lo liberaron, traía como 100 tarjetas departamentales de cierto negocio de cinco letras. ¿Qué quiere decir? Que nunca pasaba de 15 lo que depositaba en cada uno de ellos. Me supongo que sí. O sea que, efectivamente, digo, es la estrategia más estúpida que he escuchado, pero me dicen, deposita menos de 15. Oye, y si gano más de 15, ¿qué? Si me va bien, ¿qué? Es, es, es, es un tanto complejo, Enrique, creo que, eh, basado en, en lo que comentas y la pregunta que él hace, creo que es demasiado complejo que pudieran cruzar información entre las mismas instituciones y decir, la cuenta Rafael Arenas de tal banco... Y la de Rafael Arias de otro banco este, le, le cayeron 10.000 mil, y en la otra 10 mil, y en la otra 10 mil, y en la otra 10 mil. Es muy complejo porque, obviamente, no tienen ese nivel de, de traslado de información entre ellas, ¿no? Es, es, sería muy, muy, muy complejo el poder mencionar que eh, se den cuenta de, de la cantidad. En el ejemplo que nos está poniendo el compañero aquí, mi estimado Freddy Valán Torres, seamos realistas y, y, y objetivos, es un poco un poco muy complejo, ¿No? Mi estimado Rafael, no sé qué pienses. Sí, así es. Fíjate que en ese sentido, eh, obviamente es por institución financiera, cada institución financiera en las en en esos depósitos que tenga en lo individual. Pero además fíjate que quiero poner un ingrediente adicional. Efectivamente decía Enrique, oye, es que las instituciones financieras son instituciones fiscalizadoras, ¿No? Se ponen una, un, un, una cachucha que no les pertenece. La primera cachucha que se ponen y no le pertenecen es la asignación de un RFC. Claro, ¿sí? no, no, no más para empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el funcionario bancario, en aras de tener más clientes, más cuentabientes en su sucursal, dice: Pues voy a abrir cuentas. ¿Y entonces qué era lo que hacían? O me imagino que todavía lo hacen al día de hoy. Llega el, el, el contribuyente, llegue el cuentamiento, quiero abrir una cuenta de ahorros. Está bien. Oiga, ¿tiene RFC? No. En ese momento, el banco va dice: vaya usted, fórmese en la fila donde hay 800 personas todos los días sacando el RFC, a ver si tiene suerte. Cuando lo tenga, viene, ¿no? Es lo que debe de hacer, es el, es, es el deber ser, ¿no? Pero no, dice: no, a ver, permítame, porque aquí te tenemos una página del algoritmo matemático este, traído directamente desde Rusia, en donde le voy a determinar su RFC. Entonces, a ver, ¿cuándo nació? Y que no sé qué. paz Y en automático sale el RFC a las 13 posiciones con lomo clave. Dicen, ah, ahí está, ¿no? Ya lo tienen, ¿no? Y entonces el cuentaviente cree que ya tiene el RFC sin ir a Hacienda, cuando el banco no tiene ninguna facultad de hacer eso. Entonces, para empezar, esa es, es, es, es una, un, una facultad que se atribuye en todos los bancos de asignar el RFC. ¿Y quién tiene el problema? El contribuyente. El día que dice, voy a darme de alta, voy a trabajar, voy a hacer esto, vas y te das de alta y resulta con que ya tienes quién sabe cuántos reportes que dio el banco de un RFC con un homoclave que no era tuya y entonces ahí vienen los problemas, ¿no? tienes que homologar el RFC correspondiente, y es que este no es, pero es que este fue el que mandó el banco en, en sus reportes mensuales, antes anuales, en el momento del, del IDE. ¿Y, y, y por, qué, por qué también traigo a la mesa este problema? En la reforma fiscal 2022, sí que también va a ser un, un problema, que por eso están las, todas las oficinas, de, las oficinas de Hacienda, pero... Parece que regalan quesadillas, ¿no? Ves veces que paso por ahí, ay no, tendrán una queso para mí, ¿no? Dice, dijo la reforma. Dice, los mayores de 18 años que tengan su RFC, ¿sí? Bueno. Después me dio le pincelero y dijo: Bueno, si, si no tienen actividades económicas, bueno, pues no se les va a multar. O sea, la obligación persiste, pero no se les va a multar. Pero si hay mayores de 18 años que sí tienen actividades económicas y el saldo es cacha, ¿Cómo los cacha? A través de esos depósitos en efectivo que están recibiendo en sus cuentas personales. Donativos, este, cualquier cosa que, que uno pueda recibir, ¿no? De que me fui con mis cuates de parranda, yo pagué, todos me dieron el dinero, lo depósitos fueron 20 mil pesos, pues ya, ¿no? Entonces, demuestra el origen de los recursos. Y aunque el Inegi dice que los jóvenes entre 18 y 22 años eran de 4 millones, los que pudieran estar dentro de ese de ese rango que faltaban de RFC la realidad es que si nos vamos a, al total de la población económicamente activa faltan como 40 millones entre 40 y 50 millones de personas que sí tienen actividades económicas que no tienen RFC y que quién sabe si lo vayan a tener el domingo cuando voy con el señor de la barbacoa que las vende bueno deliciosa no yo, yo, el día que llegue y le diga, oiga, jefe, pues, denme una facturita, ¿no? Denme un CFD, no sí, no, que te voy a andar dando nada, ¿no? Se va a limpiar las manos, es pues, decir, sí, cómete otro taco y no me pidas nada, ¿sí? Tianguistas, pequeños comerciantes, en, en todas las comunidades rurales que tenemos en México, son millones de personas que no tienen RFC y que tienen actividades económicas, y que seguramente ellos sienten tener por ahí alguna cuentita en bancos, ¿no? Quizá en Banco Azteca, ¿no? Que es la que más eh, facilito se puede sacar. O, o, o ahí te va mi estimado Rafael, por ejemplo, las personas, voy a poner un, un ejemplo que me, que, que me pasa hoy en día. Eh, una persona, eh, pues eh, su esposo le dejó eh, casas, etcétera, pero pues esta persona por ahí de los 70 años nunca tuvo cuenta bancaria, obviamente nunca se acercó ni a RFC, nada, siempre fue informal. Y pues ahora que estamos eh, llevando el juicio intestamentario, ¿no? Para para obviamente eh, tener las propiedades, en el momento que vaya con el notario y entonces ya se pasan estas propiedades a su nombre, pues tiene que en algún momento también, eh, obviamente, quedar esta información. Y resulta ser que esta persona no tiene RFC, ¿no? Ahorita acabas de hablar de, de, la, de la persona que vende la mejor la barbacoa o qué sé yo. Tampoco, muy posiblemente, no tiene RFC, ¿no? Es más, ni cuentas bancarias. Eh, hace unos días estábamos por aquí, un barrio del Estado de México, ¿no? Bien bien bonito ahí por Ecatepec. Y yo me daba cuenta cómo todos los comercios, obviamente, eh, la parte informal, pero así en exceso, ¿no? Grandísimo, grandísimo. Y nada más te quedas ahí parado algunos minutos y ves correr el dinero de una mano a otra y de otra mano y, dice, y te preguntas... Este dinero, estas personas que acumulan esto, ¿qué onda? Lo, ¿Lo meten a un banco? ¿Lo traen en efectivo? ¿este ¿Qué hacen con él? No Hay tantas preguntas que de repente nada más con que te pares en un puesto, ¿no? te puedes dar cuenta y dices, le calculas, a ver, acaban de pasar, no sé, 20 personas, cada persona le compró cerca de, no sé, 500 pesos, ¿no? Por 20 me están sí, dando 10 mil pesos en un solo momento, ¿eh? Adelante. Oye, Toño, deja hacerte un comentario así... Of the record, en un grupo de los que ando de contadores, alguien dice que llegó una persona y le dijo, te quiero comprar esto en efectivo de materiales de construcción. Y se lo compró. Tres kilos. Dime qué persona común y corriente trae tres kilos en efectivo. Ups. Y pues dile, dile que no, pues pierdes la venta, ¿No? <risa> La bronca es cuando llevas ese dinero a, a tratarlo de bancarizar, porque te va a decir, oiga, ya emitió su factura, ¿de dónde proviene? A ver, ah, caray, venta al público en general, 3 millones, ¿no? Y entonces ahí se prenden las alarmas. Oye, ¿me permite hacerle una, una pregunta, doctor Rafael? Claro. Ahorita que está hablando de secreto bancario, yo tuve una experiencia muy desafortunada con el Infonavit, el Infonavit también es de esos que les encanta bloquearnos cuentas. ¿Son tan mendigos como los del SAT o más o menos allá andan? Yo creo que allá andan. <ríe> Yo creo que allá andan. ¿No? Fíjate, fíjate que ahorita que, que tocan este... Este tema, ¿no? De que estoy vendiendo, ¿no? Sin factura y después, este, por supuesto, trato de arreglar de la contabilidad. Eh, dentro, dentro de todo este tema que tenemos de, del secreto bancario, que también tiene que ver con, con temas este, que vienen desde el extranjero, ¿no? Desde Gafi, ¿no? Desde Gafi, que dice: esto es lo que debes de tener y de incorporar a tu, a tu, este, a tu legislación. Este, la verdad es que a mí se me hace una. Una vacilada, las eh, 18 actividades vulnerables. ¿no? ¿Por qué se me hace una vacilada? Porque, bueno, meten 18 actividades vulnerables en México, que tenemos miles de actividades económicas en donde podemos hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, tenía apagado el micrófono. Por ejemplo, doctor Rafael, siempre lo he mencionado la otra vez a uno de los chicos. ¿Cómo, ¿Cómo calculas el ingreso de un hotel de paso? Y, a, y ahí va un cuate, ¿no? Con las cámaras, otro cuate. Con el jabón, ¿no? Otro, con las toallas, otro. Pues con una libreta llevo el control, ¿no? Le dije, a ver, a ver, a ver, me permite. Fíjense ese hotel, pónganse afuera un día, una hora, ¿no? Y digan, a ver, ¿cuántas personas entraron? Revisen el, el, el, la estructura y, y ves la gente que trabaja ahí y dices, ah, chinga. No me cuadran las cifras, ¿no? Es decir, ¿cómo pagan a tantas personas, tanta infraestructura, agua, gas, eh, todo lo que se utiliza en ese tipo de lugares, ¿no? Siempre hay agua caliente, me han dicho. Y entonces dices, ah, caray, como que no me están cuadrando las cifras. ¿Por qué no metieron en las actividades vulnerables, por ejemplo, este tipo de negocios? Los hoteles como tal, ¿no? ¿Cuánto efectivo no recibe un hotel de paso? O por lo menos creemos que recibe ese efectivo. Porque ¿quién no me dice que alguien más le da billetito por afuera y él dice, fueron las ventas que tuve, ¿no? Y se lo regreso por, otro, por otra empresa que a lo mejor se dedique a servicios de limpieza. Que resulta ser que uno de los accionistas es la esposa o la amante de otra persona que esa persona es alguien importante en otra farándula. ¡Ah, caray! ¿por qué no le ponen atención a ese tipo de negocio? Y nada más estoy nombrando de uno, que ahorita lo estaba diciendo, Rafa, hay muchos otros más, que también estaría interesante ponerse afuera, nada más analizar el negocio y decir, ¡ay, caray! ¿A poco sí te sale para pagar esto, ¿No? Así es. Mira, y esos, este... ¿Sabes qué se me hace una actividad vulnerable y que evidentemente... Yo no sé qué tan difícil sea para los que operan el, el, el, este, el hecho de incorporar al sistema financiero estos fondos. Con mis alumnos, de, de, yo doy clases de planeación fiscal en una empresa, en, en, en una escuela. Y entonces, cuando analizamos todo este tema de actividades vulnerables, hacemos un ejercicio muy rápido. ¿no? Les digo, a ver, ¿cuántos Walmarts existen en el país? ¿No? Ah, hay mil y cacho. Ah, perfecto. Mil y cacho, ¿no? Este, ¿de aquí, ¿en qué horario abren? Pues no sé, de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Está bien. ¿Cuál es el piso de venta en estacionamientos? No sé, mil este, vehículos. Perfecto. ¿Cuántas veces va, da, da vuelta, ¿no? La, la, la rotación de vehículos estacionados en un día. Seis veces, ¿no? Este, este ejercicio nació a raíz ya, ya llevamos 6 mil, este, mil autos, seis vueltas, seis mil nada más. ¿Por cuánto más o menos te gusta un ticket promedio de un estacionamiento? Échenle, unos 50 pesos. Vamos a dar 50 al día, ¿eh? Estamos hablando de 300 mil pesos al día. Esto lo multiplicamos por 30 nos da eh, 9 millones. Esto lo multiplicamos por 12 y nos da 108 millones de pesos. Toño, unidad. toño, ¿Por, esos son ah, con carro. Por, aumenta los que llegan sin carro. Por unidad. Por unidad. Me dan millones. Fí, fíjate que a mí me, me causó esta duda hace algunos años que este, fui en, en, en un 31 de diciembre a comprar algunas cosas al Walmart Pagué con ticket, con boleto sellado, dos pesos esa ocasión, ¿no? Regreso en los primeros días de enero y ya costaba cinco pesos con boleto sellado. Fue una brutalidad, pero, o sea, yo quisiera, sería muy feliz que fuera con mis clientes y un buen día decirle, oye, ya no te voy a cobrar tanto, te voy a aumentar 60% la iguala. ¿no? 60%. Ahora, yo, yo te preguntaría, eh, eh, Rafa, en un estacionamiento... Eh, ¿qué, ¿Qué ocupa el estadio? O sea, ¿qué crea de empleos, por ejemplo, un estacionamiento? Es decir, estos 108 de esa unidad de negocios, ¿qué está creando de empleo? Nada, ¿estás ¿Sí? de acuerdo? Nada, nada. ¿Por qué no se le carga, por ahí, por qué no se le carga a quien gana más, no? a quien tiene más, a quien crea menos, a quien reparte menos? No, lo que se busca es una distribución equitativa, bueno, pues ahí, ahí ya nada más están dos negocios que acabamos de mencionar, mi estima Rafa. así no. Y de lo que quieras, ¿no? Los, los, los bares, ¿no? Los teatros, ¿no? puedo mencionar cualquier cantidad de actividades vulnerables, cualquier cantidad. Y que, obviamente, ¿no? Yo estoy seguro que todos estos lugares tienen sus cuentas bancarias, ¿no? este no fiscalizadas. ¿Qué a decir? Ah, pues el, el perfil del cliente, que además es lo importante, el perfil del cliente que, que, que tienes ante el mismo banco. ¿sí? Si tú llegas con un perfil de cliente y dices, no hombre, fíjate que mi empresa va a ser una empresa maravillosa y va a tener depósitos promedios de 3 millones diarios, toma nota y entonces te lo ponen en el sistema, 3 millones de pesos diarios. Cuando, si depositas un millón diario, pues nunca lo va a reportar, ¿no? Esos, esos reportes que hacen bancos no, no son únicamente los reportes en efectivo, sino aquellos reportes donde hay un foquito rojo, en donde dice, ah, caray, este cliente se pasó del promedio que tiene, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Dicen, bueno, voy a subir del promedio. Si estoy abajo, no pasa nada, ¿sí? Entonces, voy a subir el promedio que puedo tener para que en cuanto yo lo brinque, ¿Sí? No me pase, como le dice Enrique, a ver, a ver, ven para acá, este, ¿qué vendiste? Te voy a fiscalizar, mándame el CFDI, este, voy a, voy a ver si efectivamente es, es válido, este, si es certero, este, préstame el contrato, o sea, te te, te, te, examinan hasta que tengas un contrato, bueno, ¿qué te importa, no? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? <risa> Sí, pero pues o sea, voy a mencionar los comentarios aquí en redes sociales que ya llegó mi estimado Martín. Ahorita que abra cámara y esté con nosotros. Por aquí, Freddy Balantor dice, ¿qué opinan ustedes de los neobancos, los cuales no tienen tantos requisitos? Uno de ellos es el revisar el domicilio. Por aquí Oye, en el que Calván... Aguas con eso de los neobancos, eh. Hay bancos en línea que te prestan dinero. Y donde no pagues, la línea se termina. Y llegan a tu casa con, sí. con gestiones de cobro muy agresivas. Sí, no, hace mucho, mi encima, Enrique, por ahí eh, en la Ciudad de México les pegaron a call centers, que se dedicaban, por ejemplo, a, a las implicaciones, ¿no? Tú bajabas dinero y ya luego te andaban cobrando como lo triple o cuatro veces lo que te habían prestado, ¿no? Entonces, sí, sí, es, pero esos no son bancos. No, pero fíjate que algunos eh, trabajaban como Sofón. Como, como estas figuras de Sofón, y este, si están constituidas y todo el rollo, y hacían las cosas. No reguladas. No, reguladas. No, no, no. no son entidades reguladas por la Comisión Nacional Bancaria. Eso. Explícale eso a una persona de a pie, güey. Pues no lo sabe, ¿estás de acuerdo? El, el Oxobanco, ¿no? Didi, Didi ya te presta dinero a través de su, su aplicación, güey. Tú te dices, siempre me aparece. Treinta mil baros ya están disponibles, tú nada más ponle que sí y ahorita te caen, ¿no? Tan fácil, tan fácil así eh, mover esa parte del crédito. Por aquí eh, nos mandan saludos Enrique Galván desde Morelia, Michoacán. Román Cruz dice, Tiangui, Ciudad de México, economía local, maestros, tres kilos, es poco, centrales de abastos. Ahora está, estos eventos serán parte de un activo para los de aquí que intervienen, según las NIF, eh, dinerito a futuro será que serán fiscalizados a futuro, la bola de cristal, me imagino que se refiere a que si serán fiscalizados en algún momento, pues se ha intentado siempre meter a la, a la informalidad pero pues hasta la fecha lo dijo Felipe Calderón, lo dijo Enrique Peña Nieto, lo, Andrés Manuel observado con el Recico, ese todo mundo, pero la verdad, no, únicamente lo que han regulado son los que ya están dentro de la canasta, Eso sí los empleados. Nos dan opciones para los que estamos regular. regular, digo, pagar dos cinco en vez de 30 vale la pena. Sí, claro, por supuesto, por aquí Mario Alejo dice, todos los negocios de ese tipo de servicios con una buena plantilla de trabajadores pagan a sus empleados en efectivo, todo es en efectivo, y cobran en efectivo, efectivo tal vez cumplan con sus obligaciones fiscales con un 10% de sus ingresos por ejemplo Nos No manda es cierto. Para... perdón lo contradigo no todo es en efectivo hay lectores de tarjeta mercado pago y ese no está bancarizado y ya sí. luego con ese dinero pues ya sabrás de compras digo es la nueva estrategia que me han contado que puedes pagar con tarjeta y tienen mercado pago curiosamente todas tienen mercado pago Yeah, por aquí Norma Valencia Vázquez nos manda también saludos, eh, nos manda por aquí Freddy eh, Balán, Torres, muchas gracias maestros, saludos desde Cancún, Quintana Roo, Gus Gómez ya nos está viendo por acá, y bueno, pues te damos la palabra, mi estimado Martín, saluda al doctor Rafael, tú te vienes llegando tarde, carajo. Eh, eh, eh, usted disculpe, doctor Rafael, mucho gusto, buenas noches, bienvenido, usted disculpe este lenguaje florido de nuestro líder, pero en la estratosfera, cuando falta oxígeno, ocurren ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, llegando tarde, pero llegando... ¿De qué es el tema? Ah, sí, el secreto bancario, ¿verdad? Pero fíjense, algo importante, si Toño no tiene guarda el secreto en casa, imagínense, lo están ahí fiscalizando cada rato, creo que es peor la fiscalización que sufre Toño, que el SAT, que cualquier otra cosa. En algunos programas anteriores preguntamos o vimos un tema de que un banco le está cuestionando a su cuentaviente el origen del dinero, no en efectivo sino transferencias ¿no? Y me enseñaba un amigo una carta del banco dirigido al cuentamiento oye necesito que me aclares estos depósitos de estas fechas que vienen de este RFC, quiero que me digas cómo coincide con tu actividad principal y estos depósitos en efectivo por tal monto de tal día quiero que me digas cómo coincide con tu CFDIs y con tu actividad principal tienes 15 días para poder dar una respuesta y si no es satisfactoria, pues con la pena ya no vamos a poder llevar tu dinero, ¿no? Y entonces la pregunta, sigue. hasta ahí llega el terrorismo, ¿eso está funcionando de manera unilateral con los bancos? ¿Están entendiendo mala señal que viene desde la bancaria? ¿La bancaria le está metiendo calambres a todo mundo? ¿Nos están asustando todos? ¿O qué hacemos con este tema, no? Porque es, híjole, ya tratar los bancos de fiscalizar, incluso los bancos dentro de sus requisitos, te piden, antes te pedían el comprobante de que tengas tu fiel vigente, ¿no? Ahora algunos ya se buscan que les mande los archivos para tenerlos en, ellos en su sistema. Digo, ¿hasta dónde van a llegar los bancos? ¿Cuál es el secreto bancario? El único secreto es el de Toño de por qué tiene esa cara tan... Sí, pero bueno, en el tema del secreto bancario realmente ya no hay secreto para nadie, ¿no? Lamentablemente, pero eso conlleva un riesgo la información. Ahorita que le decían de los neobancos, puede ser que los costos sean más tranquilos, eso va, va enfocado mucho a los millennials, ¿no? A los que manejan mucho la tecnología de las aplicaciones en celular, con un riesgo impresionante, además, no tienen ciberseguridad, como decían, no están regulados, entonces se van, yo creo que es una extensión más de las criptomonedas, y entonces sabrá Dios de dónde vaya el dinero, o como digan, igual estamos hablando con usuarios con tecnología de punta, ¿no? Porque Prestan 10 mil y te quieren cobrar 100 mil dentro de dos días, ¿no? Pero, interesante tema, mis estimados. Perdón por llegar tarde. Buenas noches, bienvenidos. Es más, ya vamos. Adelante, adelante, doctor Rafael. Pepe iba a hablar, ¿no? No, no, tal vez yo le doy segunda a Martín, ya vámonos. <risa> Pepe, Pepe Pepe, está aplicando la de la secretaria mi querido doctor, entonces, ¿qué hacemos los contribuyentes cuando el banco nos pone toda esta serie de requisitos, en algunos casos, absurdos? Y como decía este el amigo Freddy, recurrimos a una figura que será 100% avalada por la Comisión Nacional Bancaria. Decíamos ahorita, ¿no? La tecnología, oye, para mí es una gran ventaja hacer las operaciones aquí, ¿no? acabo de hacer un depósito, dos depósitos tres depósitos recibí de mis clientes todo en línea, es una comodidad yo no, no tengo ese problema con el banco, porque soy una empresa particular, persona física Entonces, con los comentarios que están diciendo no, no, no, me, no me interesa, nunca me me hubiera interesado formar una empresa, ni siquiera con estos pelafustanes que son de de mi gran, de mi gran cariño no los veo, asociándome con ellos, ¿no? tan re peor. Entonces, aventarnos a, a este via crucis pero ¿por qué lo hacen los bancos entonces? ¿Qué los motiva? ¿También el miedo, el miedo que les infunde la autoridad? Sí, fíjate que sí. Martín, por cierto, buenas, buenas noches. También gusto en, en saludarte. ¿Sí? mira Fíjate que aquí yo creo que tenemos tenemos un un problema doble primero el, el que si quieres estar dentro de la economía formal ¿sí? no te queda otra más que tener un cumplimiento normativo total en ese sentido ¿no? este, hace, hace poquito en, en, en Animal Político me preguntaban, oye, ¿qué pasa con eso de las transferencias, los pagos y los depósitos? ¿no? Al final del camino si tú estás recibiendo, tú bien lo dices, dices, yo recibí un depósito, pero yo lo tengo acreditado con un CFD, con una factura, ¿puedo acreditar por qué me están pagando? Entonces, de todas maneras, aunque yo tenga una cuenta bancaria y aunque a mí me manden un depósito, ¿sí? Si yo soy un contribuyente, quiero ser un contribuyente cumplido, yo tendré que acreditar las razones por las cuales llegaron, es, llegó ese dinero. El Código Civil Federal, que eh, tiene ahí un, disposiciones absurdas, no están actualizados en materia de donativos, dice que si un donativo es menos de 200 pesos, y se puede ser verbal, si es de 200 a 5 mil pesos, este, o de dos mil pesos, no recuerdo, es por escrito. Y si es mayor de. Es, no recuerdo no cuesta son dos mil o cinco mil pesos. Si es mayor, tiene que ser ante fedatario público. Va a salir más caro y con el fedatario público, dar un donativo de seis mil pesos, ¿sí? Que tiene que ser ante fedatario público. Bueno. Ahí yo le digo a mis alumnos, ¿cómo libramos el tema? ¿Mm? Bueno, haciendo. La ley de impuesto a la renta te va a grabar esas operaciones que tengas en un año de calendario, de enero a diciembre pero lo que marca el Código Civil son actos jurídicos. Entonces, un acto jurídico de 200 pesos es verbal. Yo puedo tener 500 actos jurídicos de 200 pesos es verbal, ¿vale? O puedo tener 5,000 actos jurídicos de 2,000 pesos es por escrito, y por escrito no es Y Tampoco me dice que sea un contrato, ¿sí? <risa> y entonces, ¿esto qué infiere? Que si yo tengo depósitos, este, transferencias a mi cuenta ¿No? decía de, de, decía por ahí el SAT oye, no vamos a andar revisando a, a los muchachos que reciben las mesadas o los donativos de sus papás con motivo de que están en un viaje de, de, de están en otra entidad de la república estudiando y reciben su dinero, ¿para qué? para pagar la renta para pagar sus gastos, etcétera, etcétera y el papá les manda a lo mejor 10 o 15 mil pesos vía transferencia ¿sí? mm -hmm. aunque le pongas allí el depósito eso no te libra, o sea, a ver, demuéstrame que es un depósito. Pues es que es un depósito porque es un depósito. es una transferencia de padre a hijo, sí. Una cosa es que sea de padre a hijo y otra cosa es que demuestres que efectivamente haya sido un donativo, ¿no? Y entonces ahí es donde se va la autoridad. Demuéstrame con documentos que efectivamente es un donativo. ¿Dónde está no? el, este, el, el, el acta del notario público de esos depósitos de 15 mil pesos que le estuviste haciendo cada mes a tu hijo. Entonces, obviamente, yo, yo ahorita que, está, que estamos aquí en el secreto bancario, yo siempre he dicho que, así como no conozco banquero pobre, tampoco conozco notario pobre. ¿eh? <risa> ninguno de los dos, eh, ¿sale? Yo también no conocía notario revocado, pero ya conozco dos que lo revocan. Y, y hasta salieron ¿Por en qué mayoría? lo revocan o lo que acaba de decir, precisamente por ese mismo motivo, porque les descubren cada cosa. Que, que, sí. que fíjate que en el ejemplo que pone Rafa, yo digo como, como a lo mejor en, en, viéndolo desde afuera, no me iría con el chico que lo recibió, no, no me interesas, sino de dónde salió ese dinero, porque a lo mejor el padre dice ingresos menos deducciones, ¿no? Que tiene, o en su caso es un asalariado. Pensemos que es un asalariado, pero le está haciendo ciertas cantidades al chico que salen de lo que él, eh, vamos, del dinero que gana. Entonces, ahí sí mi pregunta sería, ¿quién pompó? Es decir, ah es que mi papá me está dando. Sí, pero tu papá estaba declarando ingresos por tanto. a ¡Ah, carajo. Y como, ¿por qué tienes más dinero? no ¿Quién te compró Oye, ese carrito? Perdón el comentario, pero alguien que tiene 200 pesos en la cartera, ¿por qué manda a estudiar a alguien a Inglaterra? Ejemplo, ¿no? Eso ya no me cuadra. Ejemplo, ¿sí? ahí diría, yo no voy a investigar a ese muchacho, pero es como la multiplicación de los panes. Si sí, te falta fe, mi estimado Enrique, te falta fe, eso es lo que te falta. Por, por aquí voy a ir a los comentarios de las eh, redes sociales, por aquí me dice Amalio, las estadísticas de depósitos y retiros hacen ver que el perfil según me platican los gerentes que el viente debe tener eh, comunicación con ellos, ya que una cuenta puede aceptar de inicio hasta medio millón de pesos en movimientos, pero de ahí, si tiene más movimientos, tiene que avisar cuándo verse sus depósitos y sus retiros. Bueno, me ha tocado a Mario que de repente si ven algún depósito, eh, vamos, no normal para ellos, eh, si sí, eh, eh, mi la cuenta, el banco. No, el, el banco directamente hasta que, bueno, pues obviamente vas al banco y le preguntas que por qué es un movimiento atípico, ¿no? El que están teniendo. Sí, sí me pasa por ahí con algunos. Olga María Padilla dice, ¿qué pasa con los que pagan mercado pago? ¿También son fiscalizados? Es que al final mercado pago, eh, bueno, aquí es una buena pregunta, Olga, y yo tengo una duda, no sé si ustedes también puedan aclarármela, y es la siguiente. Eh, Mercado Pago puedes bajar tu dinero a una cuenta corriente, es decir, la bajo a, directamente al banco que utilizo, ¿no? Pero también hoy en día puedes pagar con el QR de Mercado Pago en Oxxo, puedes comprar cosas, inclusive puedes transferir con otra persona. Ahora bien, esto se parece mucho a PayPal. PayPal desde hace dos años ya no te permite tener más de tres días en PayPal dinero. Antes se permitía todo lo que tú quisieras. Hoy en día ya PayPal a partir del tercer día te dice que, que ya va para abajo. O sea, te lo manda a tu cuenta bancaria. ¿Quieras o quieras? Toño, ahí está, pago, ¿no? ahí está el ¿Eh? secreto. Ahí está el secreto. Lo que entra en efectivo sale en efectivo. Es la planeación de los narcos. Ahora, ¿cuál es la planeación que te acabo de decir? Lo que entra en mercado pago... Sale Mercado Pago. Merca, mercado Pago también tiene un monto, no recuerdo eh, si 25 mil o 21 mil, lo que te permite lo máximo tener en esa cuenta. De, a partir de eso, te baja lo demás a tu cuenta bancaria. Ahora, ojo, de eso, lo que acabas de decir, Enrique, a lo mejor ese margen sí voy y me lo gasto y nadie podría cruzar la información de esos 21. Eh, ¿Cuánto tenemos? 21. Gásatelo, gásate el Mercado Libre, en el Mercado Esto. Pido factura. No, no, no pidas factura pa, pa, pa, pa, pa, no pasaría nada mientras no caiga en una cuenta bancaria, mientras no toque la cuenta bancaria, pues, ¿quién pompo? Pues, no sé, porque a no ser que vengas aquí y me revises dónde estoy, ¿no? Para decirme, oye, ¿quién te compró esto? No, no lo vas a saber, pero sí hay montos. Fíjense que en 2000, esto no sé si fue regulado de las aplicaciones, por ejemplo, el caso de PayPal me sorprendió Hace tres años, podías dejar la cantidad que tú quisieras en Paypal por el tiempo que tú quisieras. Y podías pagar con Paypal. Y algo que siempre pensé es, ¿este dinero lo puedes rastrear? Ojo, cuando tú abres una cuenta en Paypal te dice, ¿eres residente en Estados Unidos? No, no soy residente. Ah, perfecto. Entonces, eres de otro lugar. No me interesas. No me interesas, ¿eh? No eres de Estados Unidos, no me interesas. Inclusive, ahora que monetizas en redes sociales, también te llega un comunicado, en este caso de, de, de Estados Unidos, de Norteamérica, donde te menciona, a ver, tú no eres residente de este país, ¿verdad? ¿O tienes que pagar mi impuesto? No, no soy residente. Cuando llenas el formulario de YouTube, de Facebook, que estás monetizando, te dice, ah, ok, perfecto, entonces págalos en tu nación. Yo me deslindo, ahí, ahí le pagas a, a quien sea. Pero esto que dices, Enrique, ¿cómo... Mm, eh, Ubicar este dinero que a lo mejor tienen los contribuyentes fuera del sistema financiero. No hay, por lo menos, creo, a no ser que me digan otra forma, que no existe. ¿Por qué esos 21 mil que me van a caer en Mercado Pago? Me los voy gastando, mes con mes me los voy gastando. No creo que Mercado Pago revele información porque no es una institución bancaria. Es cuanto. Oye, Toño, yo venía una, a una charla de secreto bancario y ahora hiciste... Lo que muchos pensaban pensaba con el meme de ¿Y a qué hora nos van a enseñar a lavar dinero? Acabas de dar una cátedra. <risa> no. yo acabas no. Acabas de visto, dar una no cátedra. Eso. Espero que no lo hayan visto los niños. Esto no lo hagan en sus casas, niños. Es peligroso hacerlo. Lo que está contando este hombre es un, una fantasía animada, ¿no? Pero bueno. No estoy diciendo que lo haga. ¿eh? No, no, sí. Pero con ese énfasis, con esa emoción de que ¡Ay, nadie te va a dar cuenta! No van a cruzar el ching ya chingue. Gracias. Ya, ya. ya valió la noche, ya. Ya. Además estás hablando estás hablando de de, de cantidades. Sí, sí. Bueno, sí. Eres interesante mi estimado Martín. Sí. Eres ¿Quién, qué, haciendo, ¿Quién se va a enterar por 25 mil vale, pesos? Interesante. Pero, pero bueno hay otra de las cuestiones Rafael que, que muchos, con, muchas personas también nos preguntan es qué pasa con los depósitos que me hacen del extranjero eh, por ejemplo el papá. O, por ejemplo, el, el, el esposo que se vaya en Estados Unidos que le manda dinero, eh, el compadre, qué sé yo, para que se lo dé a la comadre, ¿no? Le dice, compadre, este deposito este, tanto dinero para que se lo dé a la comadre, ¿no? Eh, estos depósitos que caen en estas cuentas, ¿qué onda? Eh, eh, eh, ¿También el Samba sobre ellos? Fíjate fíjate que finalmente está previsto en la ley de José La Renta, dice, las personas físicas van a acumular sus ingresos, los ingresos que reciban en efectivo, bienes, en devengado, por servicio, o cualquier, o cualquier tipo de ingreso. Si tomamos en cuenta que vivimos en un sistema de autodeterminación de los impuestos, que incluye salarios, el hecho de que yo sea salariado no quiere decir que no calcule mi impuesto, ¿no? Que me retengan es diferente. Pero yo lo debo de calcular mi impuesto y puedo tener una obligación optativa o no de poder presentar mi declaración en anual. Entonces, técnicamente y legalmente, todo el dinero que me caiga, ¿sí? si es un ingreso gravable lo tendría yo que declarar y tendría que pagar el impuesto correspondiente. ¿sí? Si viene un ingreso del extranjero, la, la, las remesas, ¿no? Las, las, las remesas que son millones que, que, que entran aquí al país en el que, haciendo un paréntesis, a mí me da mucha, este, no es, no es privativo de este sexenio, ¿no? Es decir, de todos en donde se ponen muy felices porque tuvimos tanto ingresos por, de, por remesas. Oye, debería de darte vergüenza, ¿no? O sea, la verdad, debería de darte vergüenza. En lugar de alegrarte, debería darte vergüenza, ¿no? De cuántos millones de mexicanos están en el extranjero que están sosteniendo a sus familias aquí en en México, y bueno, ese dinero que reciben allá, bueno, yo supongo, o quiero entender, o quiero pensar, que allá ya pagaron un impuesto, o debieron haber pagado un impuesto. No, pues, es, es imposible, digo, va, vamos, vamos a lo que viven estos inmigrantes en el extranjero, y sobre todo en Estados Unidos, pues allá te pagan en cash, tú buscas algún lugar, por ejemplo, eh, MoneyGram o, o, o en Electra, allá en Estados Unidos, ¿Cómo se llama? Western Junior, ¿No? Western eh, Junior. Eh, y, y le pones y le dices, bueno, mándasela tal, ¿no? Un giro que, que está topado, si menos no recuerdo, hasta 80 mil pesos, inclusive mandar hacia allá y de allá que te manden hasta 80 mil pesos mexicanos al mes, por lo sí. menos. Sin embargo, este dinero que se están enviando, también queda un registro por parte de, de, de, de Monigran o de, de Western Union, o quien la... Este, el operador. El operador. Entonces... Eh, aquí mi pregunta sería, Rafael, ¿qué tanto riesgo también tienen las personas que reciben ese ingreso que quedan registradas ahí? ¿Hay forma de que el SAT también se meta? Porque déjame, y te digo que eso, otra de las cuestiones, ¿eh? ¿podrá el SAT meterse a este tipo de operadores de envío de dinero y de regreso de 80 mil pesos? Pero imaginemos, tenemos allá una persona y aquí a otra y a lo mejor buscamos a cinco personas diferentes y nos mandamos 80 mil pesos, pero al final, al final el beneficiario va a ser solo una persona, ¿no? ¿Sí me deben entender? Uh -huh. Entonces, ahora todo lo que vendiste allá en el gabacho, pásamelo, ¿no? ¿Qué tanto también en temas de lavado de dinero, etcétera? Pues ya se han pegado por ahí, porque a lo mejor te multiplico por 10, ¿no? Los 80 mil pesos, pues, estaremos hablando de cerca de 800 mil pesos por, por, por mes, nada más hablando de 10 personas que me prestaron su nombre y que a lo mejor de una comisión, ¿no? Y que ya les transferimos. Y sobre todo en lugares como donde vive mi estimado Enrique, pues, una, les mandan muchas remesas. Dos, ese tipo de transacciones, te juro que será. A fuerzas que será. Así es el, el pitufeo, le llaman allí en materia de antilavado, ¿no? Uno de los. Y, y, y son cantidades que... fuertes, ¿eh? Al final, ya juntadas todas. Sí, sí, no, claro. Pero, pero fíjate, el el, el, el, bueno, cuando menos, cuando menos en este, en este gobierno, la apuesta a pegarle a los grandes contribuyentes que lo ha hecho a través, de, a través de ciertos criterios con relación a la aplicación de normas internacionales o de tratados internacionales en materia de BEPS, que dice, ¿qué, qué, qué me, qué me reditúa más? Irme con un grandote y mandar allí un equipo de cuatro personas, por dar algún ejemplo, y que me dé este, cuatro mil millones, o mandar un ejército de 800 auditores a una población en donde van a ver veinte mil personas, ¿sí? En donde, o sea, va a ser la muerte de piso para ellos, entonces, económicamente, bajo el principio de economía, pues no, o sea, sí hay mucho dinero, pero está todo regado, está, está pulverizado, ¿no? Entonces, sí puede haber recaudación, pero no lo van a hacer porque le va a salir demasiado caro, ¿no? Y pues yo creo que hay muy pocas personas que trabajan en el SAT, fíjate lo que digo, ¿eh? Muy pocas personas que trabajan en el SAT. Quizá si hay, hay muchos empleados, pocas personas que trabajan. <risa> Eso es todo buena. Todos, muchos son los llamados, pocos son los que están cambiando. Oigan, si se dan cuenta, paradigmático, ya tenemos la, el segundo tip de cómo lavar dinero. Pulveriza el dinero que mandas a mucha gente le pagas una comisión. Eso está interesante, Toño. Hoy no, viene mira, Martín, picurísimo, picurísimo. Martín, son, son cosas que se da o sea, sí, ese no. es uno de los problemas que, que, que de repente se paran este, las personas, a hablar muy propias, etcétera, de vamos a combatir y vamos a hacer, bla, bla, eh, bla. No, no, no, hables mal, no hables mal del presidente. No, no, no, no, más del presidente, de muchas, de muchas otras personas, inclusive hasta de organizaciones que dicen que van a coadyuvar, que bla, bla, bla, bla cuando la verdadera realidad es esa que acabo de mencionar. Ándale, fíjate, Pepe está tomando notas de todos tus tips que nos estás dando. ¿Qué que sí haciendo transacciones, es que está, está ahí, ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué somos tan, eh, tan doble moral, no? Y, y no reconocen también que se está dando, y entonces, ¿cómo vas a atacar eso también que está... Que, que, que financia de alguna u otra forma a ciertos grupos, ¿no? Y que también evaden este, impuestos y que también no contribuyen en algunas cuestiones lícitas, ¿no? Que también ese dinero que se, que se mandan de un lado al otro puede ser de una cuestión lícita, no estoy hablando de que, que provenga de algo ilícito, pero pues al final es una evasión, ¿no? no, pero tiene toda la razón Rafael, desde un principio de economía me, me va a salir muy caro ir a recaudar eso, por eso existe un comprobante fiscal digital recauda a los que están dentro de esta, de este balde, ¿no? A esos cangrejos que ya me tiene este balde, pues es facilísimo ¿a través de qué? Desde la tecnología de la información, ¿a través de qué? De parámetros establecidos, a través de un documento digital, a través, ¿cómo se llamó? Comprobante fiscal digital expedido por internet. Facilísimo, con eso me debes tanto. ¿Y cómo lo haces? Con, con, con, con lo que decía la OCDE, pues busca un mecanismo en donde ya grabes directamente al ingreso, ¿no? Ya no a la, ya no a la, a, a la utilidad, a la base, no, no. Directamente al ingreso. A ah, un régimen de simplificado de confianza que en otros países se llama de otra forma, ¿no? Pero grabas y esos chiquitos, entonces también te, te ves beneficiado, ¿no? Eh, pues obviamente imponiéndoles. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que están en la informalidad? ¿Qué pasa con aquellos que pues, no contribuyen y que las reglas no son parejas? La otra vez estaba por ahí en un balneario ¿no? y me dice, mi señora, ahí dice que no te puedes meter con camisa. Sí, pero con playera. Sí, pero volteé a ver todos aquellos y están metidos con playa ¿Por qué yo sí y por qué yo no? Y entonces, okay, si alguien me dice, le voy a decir, dile a esos 10 que se la oye, quiten. Oye, no chingues, te pierda. fuiste a relajar y andabas peleando también allá. Ay, no chingues, de veras. No, no oye, que pero aquí que chico, aquí... Todos... ¿En qué bueno, cabeza cabe se una que se tiene que No, no, no, pongo Ajá. este ejemplo tan burdo, ¿no? No, no, no, no, no, hasta, hasta la, la etiqueta pierdes tú, no, ya está No, acá. es que pongo este ejemplo tan burdo, ¿por qué, por, qué, ¿por qué el informal, pues, en una competencia desleal, no paga, se queda con un impuesto al valor agregado, que es intrínseco en la venta de, de ese producto? ¿Y por qué yo tengo que estar pagando impuestos que al final ese cuate, pues, se voltea y, y, y listo, se va? ¿No? Porque tú eres honesto, tú tienes una moral. <risa> tú tienes que sostener a los que no trabajan. Es correcto, Eres, eres parte del bienestar de este país, tú eres piedra angular, eres una imagen pública que debes cumplir con ciertos requisitos éticos. Por Hipocresía, eso. le llamo eso, de que trata de encontrar la palabra. Hipocresía le llamo eso, o sea, tienes... a la marea, a la marea, Toño. A la... Oye, Por cierto, Toño, ¿tú sabes cómo vamos a aprender matemáticas bajo el nuevo esquema educativo? Oiga, perdón, doctor, tengo una duda. Una duda que es, me han preguntado y la verdad no tengo respuesta. Le pregunté a un ejecutivo de banco y no me quiso decir. Los cheques que salen para el fondo fijo de caja, que siempre salen nominativos, a nombre del, del que lleva la caja van, lo canjean, lleva su identificación, está mi nombre o está endosado mi identificación, mi pregunta es, ese dinero que estamos cobrando de cheques que no depositamos a las cuentas pero que están tomando nota de mi identificación oficial también me pueden decir que estoy haciendo algo de dinero que no estoy reportando o no, porque el, un ejecutivo que le pregunté como que me quiso decir y al final me dijo no te puedo decir casi casi secreto bancario no, no fíjate que a mi juicio no, porque finalmente eh, es, es, estás sacando el dinero del sistema financiero, ¿no? Uh -huh. Estás eh, como si estuvieras eh, eh, cobrando a lo mejor tu nómina, ¿no? Además, además, recordemos, esa parte. la nómina la puedes seguir pagando en efectivo, ¿no? Uh -huh. Sacas tu chequesote de 200 mil pesos, ¿no? Y llegas y pagas en, pagas en efectivo, ¿no? Entonces, no, yo creo que no, yo creo que el problema es ingresar el dinero al sistema financiero. ¿Sí? Y ese que lo ingresa, ese es el que tiene el, el, el, el tema. Yo, yo me acuerdo que cuando estaba el, el IDE, tenía por ahí un, un, un, este, una pequeña duda, vamos, un, un, no, no una duda, sino una falta de precisión de que quién era el causante del IDE. Si yo, que llevo el efectivo y lo deposito a la cuenta de Antonio, o Antonio, que es el que recibe el dinero, ¿no? Correcto. O sea, hasta ese nivel eran era parte de las dudas allí en el en líder decían, no, no, no, no, no es Antonio el que recibe el efectivo. Pero yo, yo le dije, transfíreme, y entonces se le pegó la gana agarrar 50 mil pesos en efectivo y depositarlos a mi cuenta. Entonces yo ya perjudiqué a Antonio, ¿no? Entonces, el problema es el ingreso, no el, no, no, no el egreso, siento yo, Marco. Ok. Sí, okay. Sí, sí, siempre y cuando, pues, obviamente la empresa me pasó... Eh, llegó compliance, ¿no? De, de eh, Alemania y me dice, oye, ¿por qué pagan la nómina en efectivo? ¿No? Te voy a poner aquí una recomendación y entonces ya tuvo problemas la empresa porque desde allá le dicen, ¿sabes qué? No puedes hacer este tipo de actividades. Todo tiene que ser a través de cuentas bancarias, porque se presta y bla, bla, bla, bla. ¿no? En esta transparencia que buscan también las empresas. Y luego esa la empresa tiene ayuda. un trabajador tipo Toño que dice, no, a mí me pagas en efectivo. A ver cómo le hace, a ver, a ver. Si esos cabrones les están pagando en efectivo, ¿por qué a mí no? ¿Por qué yo no puedo cobrar en efectivo si ellos están cobrando en efectivo? ¿Quién me lo limita? ¿Hay una limitante? Fíjate, fíjate, eh, digo, me salgo un poquito el tema, pero, pero para tomar decisiones cuando tienes gente a tu cargo, también tienes que pensar eso, ¿eh? ¿Por qué le doy a él y a ellos no? Porque en algún momento ellos te van a decir, oiga, ¿por qué a él lo hace diferente? ¿Por qué? Y entonces tienes que analizar si vale la pena, si no vale la pena, y muchísimas cosas, pero en este tenor... De todos tenemos que contribuir. Así lo dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, ¿no? Y todos me han dicho, ¿no? Cuando fui en la carrera de contador público, que pues todos los, los mexicanos tenemos que contribuir de manera equitativa y proporcional. Entonces yo te diría, aquel cuate que vende barbacoa, que saca cerca de 50 mil pesos y que los trae, que, que trae el camionetón, me he encontrado gente comerse fuera con camionetón. Y tú te volteas y dices, güey, no he cambiado mi Mirage, que es 2016. O sea, y, y pago cerca de 40 mil pesos de impuestos, mes con mes. Entre seguridad social, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. O, o a veces hasta un poco más, eh, depende. Y dices, ¿y por qué él sí? Y yo no? no. Nunca se han preguntado eso. No seas envidioso, por favor. Eso te es va que, a hacer daño. Antonio, son votos. Ah, votos. Perdón. Pero, eh, pero, pero, a ver estamos, fin de la conversación somos un país populista punto. Por, por aquí voy a, a mención de los eh, compañeros que nos ven en las redes sociales, Enrique Galván eh, ya estoy hablando de compañeros, ya, ya algo me está pasando, perdón, discúlpeme, compatriotas, casi casi le estoy diciendo Enrique no me no, no, no, no digas este, ¿cómo, es, ¿cómo es el bolchevique? sí, sí, era lo que te iba a decir el camarada, señor, camarada Camaradas, camaradas. Camaradas. Camarada. El camarada, el camarada Enrique Galván nos dice he visto estados de cuenta de plataformas digitales que radican en el extranjero y que reflejan una serie de depósitos que su proveedor en México desconoce totalmente ahí está el detalle maestro dice Román Cruz el término burocracia en el sentido estricto está sobrerebasado para ser formal y poder escalar el peldaño en crecimiento para aperturar de cuenta bancaria hay un monto para ello y ciertamente la piel le piden si no hay apertura saludos Amalia Alejo nos dice, pero entonces, ¿qué estamos jugando con Mercado Pago? ¿Hacer una lavandería? Digo, por si se ve un camino muy bueno para elevación. No, no, no, estamos diciendo eso, estamos diciendo como eh, Eso es lo que yo funciona. también he ¿Entiendes la, fun el, el, la función? Bueno, pues ya el, este, el conocimiento tú sabrás para qué lo ocupas, ¿no? Por aquí Lucas Díaz dice, ya mejor, ya me voy, porque ya están hablando de cosas muy pesadas. Antes de que nos agarren a todos. No, no, no, Lucas. Estamos hablando de cómo son las cosas. No no no, no, no, no, no, no. te equivoques. Dice Román Cruz, les va a caer la voladora. Amalia Alejo dice: Bueno, la clase de hoy, niños, fue como lavar, lavar y lavar lo que no se debe lavar. Buenas noches a todos, ¿no? Aquel que conoce lo bueno, lo malo, también conoce lo bueno, por supuesto. Lucas Díaz dice: Son votos eh, para ser más bello. ¿O votos de los otros? Votox, Votox, ¿no? Pues mis estimados amigos ya casi para ir cerrando algunos comentarios sobre esto del secreto bancario entonces al final eh, pues el servicio de administración tributaria puede puede ir hacia tus cuentas bancarias echar un ojito no revisar a ver qué está pasando aquí lo que decías ese artículo 91 si no mal recuerdo fue en el 2013, 13-12, si mal no recuerdo, no, cuando salió, en la entrada de, de, de Enrique Peña Nieto, si mal no, no ubico, salió esa discrepancia fiscal, ¿no? La autoridad podrá presumir de, de una discrepancia cuando tus ingresos, ¿no? las erogaciones, etcétera, etcétera, 15 días, para 15 o 20 días, no recuerdo, para aportar las pruebas, bla, bla, bla, bla, bla, que si bien lo dices, no sé por qué está en la ley de impuestos de la renta. Debería estar en el código fiscal, del, eh, en el código fiscal, en su caso, ¿no? Pero bueno, al final, ¿hay o no hay esta parte del secreto bancario, mi estimado Rafael, para términos de los impuestos, para términos del SAT? No, no hay un secreto bancario porque incluso este, la ley de instituciones financieras permite que la misma autoridad, tanto la Secretaría de Hacienda como las las entidades fiscalizadoras este mediante un procedimiento por escrito que esté debidamente fundado y motivado, ¿No? ¿Dónde va a estar fundado? Justamente allí en código fiscal, las instituciones financieras en donde dicen que tienen la posibilidad de pedir información ¿Y qué es la motivación? Bueno, la motivación al final es porque yo creo que en el ejercicio de las facultades y protegiendo el, el, este, el bien público, los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero tener acceso a las cuentas bancarias de todos estos contribuyentes o de este contribuyente en específico. Cuando es persona física, a través del, del 91 de discrepancia fiscal, que lo, que lo voy fiscalizando a sus espaldas, cuando estoy en facultades de comprobación a través del Código Fiscal de la Federación, ¿Cuál va a ser la motivación? Bueno, yo le pedí al contribuyente sus estados de cuenta y no me los quiso entregar o no me los ha querido entregar. Ah, bueno, pues entonces me volteo y pido de manera administrativa esos, este, esos estados de cuenta bancaria sin pasar por el poder este, judicial. Entonces técnicamente no hay un secreto bancario desde el punto de vista fiscal hacia los contribuyentes y, y ojo, aquí, y dijo contribuyentes porque pudiera también hablar de cuentavientes, pero si un cuentaviente no es contribuyente, pues únicamente se encuentra no en código fiscal, sino en el 91, que sería la discrepancia fiscal, en dado caso que la institución financiera fuera de chismosa con el, con el SAT. Entonces, pues, no, yo creo que estamos descobijados en ese sentido. Bien, y antes de darle las palabras, recuerden, ah, bueno, a los demás, recuerden que eh, tenemos próximamente beneficiario controlador con el doctor Rafael Arenas Hernández, el cual nos va a estar dando este tema. Beneficiario controlador y sus alcances, lo estaban pidiendo desde hace ya bastante tiempo y bueno, pues ya les pusimos ahí en la cartelera a mi estimado doctor Rafael Arenas Hernández. Recuerden que si tienen membresía, pues eh, ustedes tienen acceso ilimitado, ¿no? Y si tienen membresía mensual o like, como le llama en este caso el área de atención a clientes, bueno, pues también van a poder entrar a toda la capacitación en un mes. Por ahí les pueden poner, por favor, el link, el área de atención a clientes para darles seguimientos. Y bueno, mi estimado Martín Rojas, te doy, te doy la palabra. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Rafael, por haber compartido este tema. Usted, perdón, ya sabe, ¿no? Es cosas de la vida, cosas de la vida galante. Entonces, hasta me quedó la duda. Vamos a hacer una presuntiva de esos moteles. ¿Cómo se miden? ¿Por entrada o por sal? Ya no sé. Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado, mi estimado doctor. Espero a, a todos los paradigmáticos que se hayan a, a, a, disminuido un poco la atención que traemos ahorita. y hay muchos temas todavía. Ya Toño está ansioso de ver las reformas fiscales 2023, aunque su tía dijo que no. Entonces ya no sé para dónde vamos, ¿no? Pero bueno. Recuerden que el día de mañana estaremos terminando el curso de las NIP en las Agapes. Por ahí después va a salir un combo, ¿verdad mi estimado Kike? Vamos a hacer un combo con los Agapes. Eh, vamos a empezar el diplomado en control interno. Vamos a irnos a, las, a los costos. Vamos a ir un diplomado en costos. A mí me toca participar en la parte de la NIP en los costos. Y así que tenemos mucha capacitación. Y además... Agradezcamos que ya nos dieron tres tips de cómo lavar la ropa, cómo lavar dinero sin detergente. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Perfecto. Bueno, pues como ya lo dijo mi estimado Martín, no, todavía no te vayas Pepe, ya está, este cual ya se quiere ir a ver el partido, dice que ya van, no sé, ya están poniendo que cuánto van, ¿no? Mi estimado Enrique Corona, eh, bueno, pues eh, hicieron ahí el combo mix de Agapes en el área fiscal y toda la área contable junto con el área de normas de información financiera. Ahí lo posteamos en los grupos. Te doy la palabra. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rafael por el tema del día de hoy. De verdad es que sus conocimientos enriquecen mucho el tema. Para muchos que conocemos o decimos conocer el tema, pero la verdad no estamos ni a la mitad. Gracias por sus conocimientos, gracias por sus palabras y pues evidentemente como dice el maestro Martín Rojas las otras clases de lavandería esos fueron el, el plus el del día de hoy Gracias, buenas noches y bueno, hasta la próxima Mi estimado Pepetón ¿Cómo va el marcador? Bueno, uno, uno, uno y están una legata que mejor nos, nos paramos de aquí Don Rafael Doctor, muchas gracias por acompañarnos, es siempre un grato gusto tenerlo aquí con, con nosotros, que eh, comparta unos momentos de su tiempo y muchas gracias y esperamos poder contar con su presencia nuevamente en una siguiente misión Muchas gracias a todos y saludos, que la cosa se pone suave con el secreto bancario. Perfecto. Pues antes de irnos, recordarles que tenemos varios cursos, este... Eh, fin de semana, con mi estimado Martín Rojas, va a estar en, NIF, en Agapes, y bueno, el doctor Rafael también estará con beneficiario controlador, y recordaros que este sábado también tenemos introducción a los costos, y apenas estaba, me, digo, salí corriendo, estaba viendo unos productos que hace un, un, un proveedor que son completamente comestibles, son platos que te vas a poder comer en hamburguesas, la pegada, y bueno, está una la máquina de China, y, y estaba hablando con uno de los chicos, un auxiliar, y me preguntaba en esta área de costos, ¿no? ¿Cómo son los procesos productivos? Eh, hay que ir a ver, literal, cómo está la línea de producción, cómo se hace, eh, los materiales que se van a utilizar, los tiempos muertos, los tiempos de arranque, eh, el mantenimiento de rectificación, el mantenimiento preventivo que se le puede dar este, a las máquinas. Y, bueno, toda esta área que vamos a estar viendo también en la introducción a los costos de materia... Eh, únicamente de costos, yo no voy a ver nada fiscal, eso le compete a mi estimado Enrique Corona, yo no voy a ver nada de normas de información financiera, eso le compete a, a mi estimado Martín Rojas Tamayo. Voy a ver la parte de los procesos, ¿no? Eh, cómo se lleva el estado de costo de producción y venta, cómo se lleva la parte del inventario, eh, sal, las salidas, obviamente, en materias primas, y bueno, cuando entra producción, cuando se le impacta la mano de obra y es el costo primo, y al final bueno, pues, el producto terminado y en este caso, pues, cómo se evalúa toda esta estructura de los costos de producción. Los espero este sábado. Si todavía no tienen sus entradas, pues, manden aquí un mensaje y les pueden dar, pues, obviamente, todos los datos. Doctor Rafael, no me queda más que mandarte un abrazo. Como siempre, es un gusto escucharte con esa sonrisa, con esa luz que, que vibra de ti. Muchísimas gracias, como siempre. Adelante, te doy la palabra. No, muchas gracias. No, Para mí ha sido un un verdadero placer y un honor haber estado aquí este, con ustedes y por supuesto las veces que me quieran invitar, bueno, yo encantadísimo, encantadísimo de estar aquí con ustedes y este, es muy, muy enriquecedor y pues también muy divertido, ¿no? Por supuesto que, ¿no? <ríe> Y les agradezco muchísimo eh. la invitación muy vivencial como lo dijo y bueno, esto le vamos a llamar el programa este no era secreto bancario en las estrategias fiscales, no no no no, no nada, que ver. nada que ver bueno pues, mis estimados amigos, fue un gusto compartir esta noche con ustedes a nombre del doctor Rafael, de Pepe Soto, Enrique Corona, Martín Rojas Tamayo y también mi estimado Efraín Salvador Miramón que hoy no estuvo con nosotros, mi nombre Antonio Aranda, muchas gracias por estar esta noche, este 7 de septiembre de 2022, hasta la próxima, nos vemos bye bye Thank you.